Pues bueno, vamos a probar el mapita. Aquí bien, ¿no? Ahora, ahora vamos a intentar. Que tío, son. ¿Son 24. Es que no lo veo. Bueno, la mierda esta. No, tío. Eh. Estoy medio Ay, muerto. Qué malo, qué malo, qué malo. Dame que va de estos. Tres y cuatro. ¿Dónde están? Me cargan el Majician. Sí, sin balas. Sin balas de escopeta. ¡Oh! ¡Madre mía! Madre mía, ¿qué pasa? Lo que me estás haciendo, 4 kills, pero no sé ni cómo, eh. <risa> <risa> ah, me quitar, ¿no? <risa> Voy con Khalid, contigo. ¿Dónde estás? Te veo. Te ando. Ah, te da experiencia matar. ¿Para que quieras la experiencia? A subirme las tres de arriba. ¿Cómo? ¿Pero no hay más de kills? Eh, no. ¡Hostia! No las hay. Y yo me he subido ver kills, ¿sabes? Porque soy muy grande. <risa> Sin querer. Aquí había un ¿Dónde? Yo por aquí. Se va un puñado la calle, eh. Si sí. necesita un vertical grip, la calle. Cuidado, que aquí me han hecho la de asistencia. Venga, miro. ¿El qué? Ostras. No, pero no te puedes subir aquí arriba. Pero ahí hay una Me sí, quedamos nosotros dos contra otros dos. alguien. Ahí está el otro. Por aquí. Y ahí me lo quita, qué guarra. Sí, sí, te los has reventado a todos, cabrón. Y yo aquí intentando hacer algo. Está guapa la ropa, eh. Está guapa, está guapa. Sí, en un one versus one. Y cargarme pollo no me da experiencia. Hostia, 30 de experiencia de callar, cargarte un pollo. O sea, es pollo, ¿no? Qué fácil. Que está el chino, eh, el server chino estaba todo bien hecho. Que sí. Que cuando matabas a alguien que salía one Hell. Sí, hombre. Cuando mataban, se te ponía el speed para verlo. Aquí lo <risas> Pero solo, eh, curado yo, yo, oh, pero hombre, es que los chinos se. Los controlan de eso. Los chinos nos van a invadir, tío. Oye, <risa> carga de pollos, eh. Sin coña, carga de pollos. Te dan experiencia, te dan 30 de experiencia. Hostia, no sabía. Nada, yo lo quiero por la droga. <risa> <risa> por la droga. lo que te va a servir. Ah, yo sé que te dirán droga, pero yo quiero subirme al shooter. Hijo de peta, me ha reventado. ¿Te ha matado? No. Eh, pero me ha dado fuerte. El cabrón. ¿Te lo has matado? ¿Cómo? ¿Te lo has matado? Sí, sí. Ha morido, A ver. Un dicho morido en de... ¡Oh! Me cago en sus muertos. Casi le hago el turno. Hijo de perra. Arma? Uh, vaya doble. Eh, pues aquí se puede hacer unos récords de kill. Pues sí. No, me van a matar, me van a matar. Te puede hacer un 24-24. Los Hay uno campeando, tío. ¿Uno solo? ¡Oh! ¿Cuánta, Jonky? ¿Jonky? ¿Madre? ¿Cómo sabes que es un Jonky, tío? No sé si que escucho. Escucho es un coche o algo, un caja. Sí, sí. Pues por donde yo vivo no sale, no sale pasar acá. No, no, digo de.. <risa> ¿Qué coña? ¿Una moto? Una moto. Mira, no, el nota que campero. Una moto. ¿Una moto? Una puta moto. Mo -moped se llama. Pues de, es del server, eh. No, no lo he spawneado. Qué guapo, tío. Eh, sigue vivo? Sí. Oh. ¿Y tú? No, yo he muerto, tío. jopeta. Ah, vale. No. Uy, no, no, eh, tío. No, ¡Eh, <risa> no, hey, no! Subiendo las he fit Tío, pero ¿qué haces, tío? Ah, sí. Pero muévete, tío. Nada, tío. ¿Qué estás haciendo, okay. tío? Te quedas quieto tío, que me lo pones más fácil de lo que es. 1.24% de a ver ahora cuánto. subir 0.01% al día? <risa> 0.01% al día, ¿sabes? Quiero tener 0, No, o sea, me, queda, me queda uno nada más. Uh, lo veo. Uh. Oh, qué pena. He ganado sin querer. No quería, ¿eh? La no, verdad. Ha sin querer, Hola, totalmente. Me